Y hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal, yo soy Citra y en el video de hoy les voy a explicar un poco qué es, cómo funciona, ventajas y desventajas del modo automático Ok, primero que nada el modo automático es algo que ya viene impregnado en el juego Ya que al ser un juego de teléfono a los usuarios de teléfono Se les puede complicar un poco estar ahí con el teléfono moviéndolo todo el día atacando, tocando las habilidades Y puede ser un poco cansado, es por eso que tenemos el modo automático eh, Por suerte los de computadora, los de PC también tenemos el modo automático y nos beneficia Ahora lo importante, ok, primero nos tenemos que centrar en lo que es este botón de acá Que si yo lo toco se me pone en automático, como, como podemos ver, ya empezó a atacar el personaje así de la nada. Esta cosa tiene tres opciones. Así como está ahorita, es no automático, está manual todo. Si yo lo pongo aquí en semi, pueden ver que mi personaje se está moviendo solo. Pero lo único que va a hacer es pegar ataques básicos. No va a usar ni las habilidades de los unimos, ni tampoco va a utilizar las habilidades. Eso, eso lo tendremos que hacer nosotros manualmente. Y ya si lo pongo en automático vamos a... me vine aquí para hacer esa prueba va a empezar a atacar a todos los bichos que haya yo no estoy tocando absolutamente nada, está usando los unimos está tocando las habilidades, pero como podemos ver empezó a atacar ahora lo vamos a probar en semi, en semi y van a ver como lo único que va a hacer es pegar ataques básicos no está usando ni las habilidades ni absolutamente nada ya eso yo lo tendría que hacer yo manualmente con el mouse o con el clic o las teclas me puedes dejar de perseguir Oh my god, déjenme paz. Ok gente, y para el siguiente punto del modo automático me cambié de personaje para mostrárselo. Ya que aquí tengo menos avanzada la historia y se los puedo mostrar más fácilmente. Ok, como podemos ver aquí nos salen las misiones, ok. Las misiones que tenemos acá. Si yo le doy clic, si ven que sale como este brillito que sale acá. Eso significa que va a empezar a hacer la historia automáticamente. Pueden ver, yo no me estoy moviendo. Literalmente, ok, si yo le doy clic, se va a empezar a dirigir a completar la misión que, que me está pidiendo. Y si yo le, doy, si yo le vuelvo a dar clic automáticamente se pone manual entonces normalmente esta función de que la misión se haga automáticamente viene por defecto cuando completamos una misión normalmente se pone entonces si tú quieres hacer otra cosa o te quieres ir a otro lugar simplemente ves aquí tienen los brillos simplemente le vas a dar clic y ya se va a quitar esto también funciona para la gente que lo quiere quitar simplemente si no quieren el modo automático se fijan que esto esté así en manual y esto no tenga ningún brillito ni nada si no quieren hacer la misión en automático que yo sepa en las configuraciones no hay ninguna opción que te permita quitarlo del todo así que no aparezca el modo automático que yo sepa no hay ninguna opción pero por ejemplo algunas ventajas del modo automático puede ser por ejemplo esta opción que dice utilizar automáticamente habilidades curativas eso es para los personajes que tengan habilidades que curen y esto es como el porcentaje de que vida que tiene que tener tu personaje para que uses habilidad yo por ejemplo lo pondría más o menos como en 70% dependiendo claramente si estás en una arena pvp pues lo vas a querer usar siempre que puedas, pero por ejemplo, ahorita que estamos en el mundo luchando contra monstruos, así cosas, NPCs, este esto lo puedes configurar a tu gusto. Ot otro también muy importante que creo que esto puede ayudar mucho, y esto es otra ventaja del modo automático, es esto que dice utilizar las pociones de vida automáticamente eso significa que por ejemplo aquí dice 30% eso significa que cuando me baje la vida al 30% el juego me va a utilizar una poción de las que tenga a mano aquí eso tú lo puedes configurar puedes poner no sé que cuando me quede 10% de vida utilice una poción. yo normalmente lo tengo en 30 como les digo eso depende de la zona depende del boss depende de lo que estés haciendo pero yo normalmente lo tengo en 30% para no malgastarlo tengo que decir que tú puedes usar la poción más manualmente simplemente dándole clic así que también, te, también si la necesitas utilizar de una vez que te vas a morir sientes tú el siguiente golpe, tú la vas a utilizar y pues ya la vas a poder utilizar, ok gente ya me volví a reconectar y ahora vamos a meternos ya por fin a este boss para poder hacer la demostración de cómo se utilizaría el modo automático, ok como podemos ver aquí me sale la misión de derrotar al, al, a este boss, entonces yo le voy a dar clic y, y aquí ya tendría el modo automático Aquí ya se empieza a atacar solo. Entonces yo lo que haría, por ejemplo, aquí me va a atacar, entonces yo manualmente esquivo las cosas. Y ya cuando ya no hacen los ataques, dejo que el modo automático tire las habilidades y tire todo. Y ya de una vez veo que va a atacar, me muevo. Me quito. Termina de atacar, vuelvo con el modo automático. Ok, aquí va a atacar, entonces yo me estoy moviendo manualmente ahorita. Entonces ya lo suelto. Y ya tira todas las habilidades y tira todo el daño que tengamos. Que okay, entonces aquí me va a atacar. Espero que haga el ataque. Y vuelvo a utilizar el modo automático. Entonces, o sea, como que cuando está el modo automático activo te permite como usarlo manualmente también. Yo si quiero puedo tirar una habilidad, por ejemplo. Miren, voy a tirar esta habilidad. Le doy clic y se utiliza. O sea, es como una manera de usar el modo automático y hacerlo manualmente. Entonces es muy recomendado usar el modo manual. Entonces bueno, aquí veo que se acerca, hace este ataque, entonces lo suelto, hace tirar todas las habilidades, todo lo que se tiene que hacer, va a atacar, entonces me quito y así todo el rato. Entonces yo creo que esto es una demostración de que el modo automático sí sirve y sí es muy recomendable usarlo actualmente. Porque literalmente no tengo que estar dando clic, no tengo que estar dando clic, atacando todo el rato, no tengo que estar haciendo nada, simplemente me muevo, me muevo cuando me tengo que mover, uso las pociones cuando me tengo que mover, si quiero usar algún Pokémon lo toco, le doy clic, si quiero usar alguna habilidad le doy clic y ya lo demás, lo de atacar y tirar las habilidades ya lo termina haciendo el modo automático. Entonces básicamente esto fue como un tutorial de cómo utilizarlo Y si no sabían cómo utilizarlo o cómo desactivarlo, ya saben cómo hacerlo Así que nada, eso sería todo por el video de hoy Espero les haya gustado, suscríbanse porque estamos cerca de los 800 suscriptores Y sería muy chido, también recuerden que hago directos todos los días en Twitch Completando historias, subiendo personajes de este videojuego Así que déjenme en un comentario si usaban el modo automático o no Y también díganme si descubrieron algo que no sabían Así que dejen un like y eso Así que nada gente, yo soy Citra y nos vemos en la próxima